Lo han venido anunciando a lo largo de estos días a través de las redes sociales y ya está en marcha la cuenta atrás. mañana, sábado a las 12 del mediodía, tenemos una cita para defender... A la España vaciada. En este caso, el movimiento quiere contar con nuestra solidaridad parando cinco minutos delante de los centros, de los consultorios rurales y también haciéndolo a través de la vía telemática para todo aquel que quiera sumarse. Es momento, en esta ocasión, este año, dicen, de defender la sanidad rural. La España vaciada volverá a movilizarse el próximo 3 de octubre con cinco minutos de concentración, como ya hizo el año pasado. En esta ocasión para exigir una sanidad pública de calidad en el medio rural, que garantice las mismas coberturas y prestaciones de que se dispone en las zonas urbanas y que además atienda las especificidades de estos territorios, como han señalado ...a través de un comunicado. La concentración de esta nueva acción de la revuelta de la España vaciada... ...hará que a las 12 del mediodía de este sábado 3 de octubre... ...frente a los consultorios médicos de los municipios y bajo los lemas... ...yo paro por mi pueblo y Sanidad Rural Digna... ...se pare y se represente de alguna manera esta reivindicación. La España vaciada debido a la emergencia sanitaria actual... ...también convoca a participar de forma virtual a todas aquellas personas... ...que no puedan asistir o deseen evitar pero que quieran mostrar su apoyo a este paro de cinco minutos por la sanidad. El movimiento de la España vaciada mantendrá anualmente a este tipo de acciones bajo el lema Yo paro por mi pueblo, de manera que a principios de octubre se convocará todos los años una acción de cinco minutos como ya se hizo el 4 de octubre de 2019 para reivindicar el Pacto de Estado por el Reequilibrio Territorial y contra la Despoblación. En el comunicado recuerdan que no son vecinos de segunda y denuncian que se han reducido los días de consulta médica en los últimos años en muchos pueblos, sobre todo de la comarca de Molina, dándose el caso de que algunos tienen médico una vez a la semana con suerte y la población es cada vez mayor y no tienen la posibilidad de trasladarse hasta la cabecera de comarca. Desde la otra Guadalajara se denuncia que 15 años después de pedir un centro de especialidades, este tiene únicamente el nombre en Molina, porque hay especialidades que se han eliminado, otras son insuficientes y la mayoría no han llegado ni a existir. Por último, no se olvidan de agradecer a la Plataforma en Defensa de la Salud Pública de Guadalajara el apoyo recibido hasta este momento.